pero son los carros que, que, que pues que son más más del campo que de la ciudad Entonces por eso que carro con más amortiguación más sistema más distinto por, por lo que en el campo hay más huecos y más pues hay mucha carretera destapada y todo eso. hay de mucha marca y por ejemplo, estos son suzuki hay toyota Daihatsu, Trooper. Llegué en el 25 de noviembre, o sea que cumplí un año el 25 y ahora del de noviembre aquí, noviembre, diciembre, enero, febrero, 15 meses más o menos, tras la hora que nosotros nos, nos avisaron que nos teníamos que venir y, y de un momento a otro pues empezaron a decirnos que bueno, que saliéramos, que porque, porque necesitaban ese lote allá y todo eso. Entonces nos tocó ya coger... Buscar a ver forma de, de, de trasladarnos hasta aquí, que ellos inclusive nos pagaron el trasteo, la gente la, los de la EDU, y, allá, y ya que nos, nos instalaron, pusimos aquí, y ya empezamos con esto acá. Llegué aquí hace 27 años, en 1987, y empecé a trabajar aquí pagando 70 mil pesos de arriendo. Este local era un. Esto era una cancha de tejo, desde, desde aquí hasta, hasta la punta de allá. Eso, entonces, esto lo dividieron y ya empezaron a hacer locales para trabajar, y ya desde, desde, ese, desde ese tiempo vengo con esto aquí. A mí en, en cuestión de previo no, porque como yo pago arriendo aquí, este local le pertenece a, a una gente que se los apellido Garcés. Ah, eso es de los Garcés. De los Garcés. Entonces, Uy. la Edu como que arregló con ellos y, y ya ellos le vendieron a la Edu y la Edu es la que nos está pues llegando acá, nos de por aquí. A mí me tomaron los datos y me, me, me censaron. Y debido a eso pues es que estamos esperando a ver de, lo del censo, el resultado, lo del censo y lo de la vida por allá. Porque el, el Naranjal es una parte muy central de Medellín. Y aquí en la entrada de las 65 hay mucha concurrencia de carros y da oportunidad pues, de trabajo y nos, nos, pues, nos sustenta el trabajo. Para mí Naranjal no es malo, Naranjal es un sitio como le dije ahora que es muy comercial. Aquí llega trabajo y, y hay forma pues, de trabajar. Y malo no, no leo nada de malo a Naranjal, lo, lo único que tiene es que en las construcciones pues, están algo rústicas debido a la antigüedad de todo esto. Pero Naranjal es bien, muy bueno para trabajar. No sé qué, que tomaron la determinación de tumbar todo esto, ya nos afectó para nosotros. Para mí va a ser muy triste porque no voy a ver el taller, no voy a, me, va a, me va a recordar de todos los momentos de aquí, lo, la entrada, todo aquí y, y me va a hacer, pues me va a dar el porque hay maría todos los días madrugando para acá. Pues para Naranjal, que muy agradecido pues, por todos los, todos los momentos tan buenos que estuvimos aquí, y por el trabajo que me dio, por las soluciones de. de de trabajo y por todo, porque todo estuvo muy bien. Sobre. Yo me vine porque a mí me tocó, porque supuestamente la gente de la edu nos dijeron que aquí pues nos podíamos, nos podíamos ubicar, pero si a mí me hubiera tocado, por ejemplo, en un local así afuera, pues me hubiera gustado mucho, porque en, en, en, la, en la parte de afuera hay como más comercio y más, más salida para los trabajos y entrada. Entonces, es lo, lo que nos tocó aquí. No, esto todo, todo hasta allá es, es mío, sí. que en este momento ya nos están cobrando un arriendo, administración y servicios, entonces está viniendo una cuenta ahí, en este mes vino como de 560 mil pesos, entonces esa es la otra vuelta que tenemos que estar pendientes de eso, para poder pues que no nos vayan a sacar de por aquí. Con lo que la bonificación cumplieron pero en cuanto a lo que nosotros les estamos pidiendo aquí de, de, de, la, de que nos mejoren la entrada para los clientes nosotros les pedimos una puerta al lado de allá y siempre nos la han negado y les hemos pedido que nos pues sobre todo el acceso a la gente, a, a los clientes entonces ellos pues, en eso se han, se han quedado callados ¿y por qué les están negando esta entrada? Que porque esa es una vida muy rápida, que dicen pues que es muy que, que es pues que, que casi imposible poner la puerta por ahí. Entonces nos, nos han negado eso pues por el momento. Y, y en cuanto que a lo otro, pues estamos aquí pues, trabajando y sobreviviendo más o menos, como se dice. Este carro, por ejemplo, vino porque se estaba frenando. El carro muestra que está frenando, entonces hay que bajar todas las cuatro llantas para revisar estos cilindros, que, que cuando ya esto se pega aquí se oxida, ya el freno no acciona, no entonces no, no devuelve. No devuelve este es el cilindro. Entonces esta chupa, esto coge un óxido aquí. Pues el, el líquido que bombea, el que tire la bomba no, no alcanza a moverlo, pues por eso es que el freno me queda pegado. ¿Y qué le su... Yo bajo el cilindro. Lo lavo bien, lo, lo suavizo con, con lija. Y allí en el esmeril le pego una pulidita, pero no en la, en la piedra y no en la grata. aquí este nomás, porque ya este salió, entonces ya se los aviso aquí, ya no tengo necesidad de, de, de bajarlo del todo, este está muy pegado. ¿Y qué, qué año es este carro? ¿Qué modelo es? Este, este es modelo... modelo 80, Suzuki LJ80. Pues hombre, en cuanto al trabajo sí, porque allá uno llegaba por la mañana y siempre había que, que hacer un, algún carro. En cambio aquí siempre nos toca esperar, siempre se ha rebajado bastante y coiga, por lo que fue un cambio muy muy drástico porque la clientela a veces pues, se, se empezó a, a para irse para otra parte, entonces ya nos tocó a nosotros esperar a ver cómo nos buscaban. Esta es la caja principal de aquel carro, de aquel Suzuki. ¿Qué significa la caja? La caja principal es la caja de cambio donde hace todos los cambios de, de marcha. De aquí está el tren fijo. El, lo que dañó esta caja fue este piñón que lo reventó por aquí. ¿verdad? Este es el piñón de tercera. ¿Y Entonces, ¿Cómo, cómo se lo pilló usted? ¿Cuál es el de primera, segunda y tercera? Porque va en orden. El de primera es más grande. Este es de primera. Segundo es este, tercera es este que lo hace aquí y este es el que hace la cuarta, aquí en esta parte. ¿no? Y con este piñoncito, hace la reversa. Cuando le mete reversa al carro allá, entonces este piñón hace esta vuelta. Entra aquí, entonces ya el carro da marcha atrás. Se, uh -huh. le aquí a ese sistema. se mete a todo este sistema, entonces ya queda en reversa. Este es el de la caída principal. Pues hombre, porque me llamó la atención, a mí pues, me gusta mucho arreglar carros y ponerlos a andar y que el carro quede bien, que yo lo pueda, pues, pues me da la satisfacción de que yo lo arreglé y que el carro está andando, que yo lo arreglé. Vamos a montar este señorito allí.